el equipo de los gigantes del Cibao se llevó la victoria, 10 carreras por dos, fue una victoria sumamente importante, yo creo que el público la, la pudo disfrutar, es un tema de analizar eh, qué tan bien ofensivamente habíamos estado antes, yo creo que no, ahora sí, yo creo que podemos mirar un poquito más atrás cuando el equipo logró ganar 10 carreras por dos conectando 11 hits, un buen trabajo del picheo, Huáscar Barasován se llevó la victoria, pero ya había lanzado más de cinco entradas al Alberto Mejía, que a propósito salió lastimado de su codo y se le está sometiendo a un estudio clínico. Los Leones del Escogido, señores, ayer le ganaron a los Toros tres carreras por dos. La victoria de los Leones del Escogido en ese partido. Es bueno señalar que Alberto Pujol sigue por debajo, pero es un partido importante para Leones que se lleva esta victoria seis imparables para los Leones cinco imparables para los Toros del Este que además cometieron un error defensivamente, en ese aspecto los Gigantes hemos sido los peores en cuanto a errores se refiere ayer cometimos uno más ya que ya son 10 errores en la temporada y el otro partido, las Estrellas Orientales con una buena ofensiva vencieron a las Águilas Ibaeñas en San Pedro 5 por 3 pero además conectaron 12 hits aunque cometieron un error cada equipo. Las Estrellas, cinco carreras, 12 hits, un error. Las Águilas, tres carreras, ocho imparables. Perdió Jesús Liranzo, que ha sido utilizado bastante. Ayer volvió a perder a Raúl Valdés, y es una de las cosas que debemos mirar. El caso de Raúl Valdés, que perdió el compromiso de ayer. Las Águilas reciben a los Tigres y los Leones reciben mañana a las Estrellas Orientales. Repito, las águilas van a recibir a Licey en Santiago y las estrellas van a recibir a los leones del escogido en San Pedro de Macorís. Mientras tanto, que en San Francisco de Macorís ya todo está preparado para viajar hacia la romana. Eh, bueno, mañana la romana, San Pedro es el que va a la capital. Las estrellas van al a, a Quiqueya a enfrentar a los leones. Los gigantes van a la romana para enfrentar a los, a los toros. Y los Tigres van a Santiago para enfrentarse, señores, a las águilas y bajetas. Las águilas con 5 y 2 en el primer lugar, en una posición que ha mejorado Gigantes ya, con cuatro victorias y tres derrotas. Es el equipo que ha ganado tres juegos seguidas, que está caliente. Después de haber perdido cuatro partidos de manera consecutiva, muchísima gente se estaba preocupando, no es para menos, pero ahí está la diferencia.